El verano es esa época del año en el que el buen tiempo permite hacer muchas de las actividades que durante el invierno no, no se pueden, como actividades al aire libre, practicar ese nuevo deporte excitante en la playa, surf, windsurf, quizá el kite y este tipo de actividades también pueden conllevar ciertos accidentes y pequeños inconvenientes como el que ha sufrido el paciente que vamos a tratar hoy que ha sufrido un traumatismo en su incisivo central superior con una fractura vertical y lamentablemente el diente tiene un pronóstico imposible, ha desarrollado un foco periapical y lo que vamos a hacer hoy va a ser tratar a este paciente que actualmente no tiene no tiene paleta y la vamos a reemplazar por un implante dental mediante una técnica de carga inmediata en la cual además de reemplazar esa pieza vamos a colocar un provisional fijo inmediato sobre el implante dental para permitir que nuestro paciente siga disfrutando de sus vacaciones pero ahora con quizá un poco más de cuidado disfrutar del verano y con precaución